Pescador, ¿cómo va todo? Aquí estamos de vuelta. ¿Dónde vamos a estar? En el campo. Claro, con Juan, acá el responsable del lugar. Eh, hoy lunes, día de semana, nada de las complicaciones que tenemos con la pandemia. Así que vamos a darle una segunda vuelta a Chichis. El otro día nos tocó planchar, pienso que vamos a tener un poco de viento y vamos a probar. Y vinimos a buscar las mejores mojarras. Ustedes sí, ya saben dónde están, dónde están. Lo que sí quería contarle un poquito, le quería preguntar a Juan... Porque muchos de nosotros venimos, nos una porción, no sabemos todo el, todo el proceso que significa este, traer mojarras acá. Entonces, contame pues, pues, un poquito cómo es el tema de las mojarras. ¿Las tenés que ir a buscar? ¿O cuando no hay, dónde vas? ¿Cómo? Bueno, mira, estaba la camioneta en marcha, estamos por salir a buscar a la mojarra. La, la mojarra se va a buscar a canales, ríos, arroyos, cavas. Eh, y bueno, se transporta. Originalmente siempre transportábamos con oxígeno. Ahora, como hay falta de oxígeno, nos inventamos un circuito de agua que corre con, con bombas eh, para poderlas traer. Una vez que las traemos... O sea, que ya tienes que oxigenarla de esa forma sí, para poder traer. Y sí, porque como está escaseando el oxígeno, claro. eh, no, no, no podemos gastar tanto oxígeno en traer la mojarra. Así que... Bueno, las traemos, bajamos en una pileta, por lo general en una pileta grande atrás, donde empiezan a nadar y se, se, y se oxigenan y, y, y se acomodan. Eh, echamos unos desinfectantes y eso, por una inspección a llegar a venir. Y, y bueno, después las pasamos a las piletas de trabajo, que son las del frente, y, y las empezamos a separar por tamaño. ¿no? Eh, con separadores, que son milimétricos. Y entonces ahí es donde sale la mojarra chica, mediana y o sea, grande. Ya tenemos, tenés que ir a buscar, sí. tenés que transportar, sí. tenés que oxigenar en que el mantenerlas vivas, mantenerlas vivo, venir a las piletas, seleccionar tamaño. Claro, claro. Sí. En todo ese proceso hay merma. Hay merma. Porque vos, cuando bajás, siempre se golpean, siempre hay algo. Eh, algún, algún otro, por ejemplo tamaño que no sirve entonces tenés que separar y después soltarlo en alguna este, cosas así siempre hay y, y bueno y aparte de eso tenés hay que, que mantener con bomba, bolsa tenés que tener bolsa ah, sí. oxígeno sí. Acá hasta el tubo que bueno ya sabés, claro. los pescadores así que como sí. quien diría es todo un proceso y las bombas las bombas que están constantemente y las bombas, renovando el agua que o sea, están el... moviendo el agua para oxigenar, Eléctrica, para ellas... eléctricas, son eléctricas, Bueno, así que gente, cuando venimos y nos quejamos el precio de las bombarras, ya sabemos que la cosa no es tan fácil. Y no, no, no es fácil. Y Pero eso todo, hay que comerle. ¿eh? Todo tiene trabajo. Ah. Todo, todo tiene ah. <risa> Así que bueno, vamos a buscar unas porciones, vamos a mirar un poquito acá, ya está cayendo la gente, es día de semana. Y bueno, y después nos vamos a 謝謝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 ww.freshear.com.ar, combo de caña y reel con tanza desde cinco mil novecientos pesos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Promo de primera línea, reel shimano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 Estamos en el kilómetro 143 de la ruta 2. Vamos este, a entrar a Pesquero El Faro, a visitar a nuestro amigo Germán, que también atiende a la gente y a todos los pescadores. Se destaca la amabilidad de este pesquero. Así que bueno, estamos por entrar. Para quien no conoce la entrada, aquí en la tiene, hay un puesto de tipo policía. De ruta y tendremos unos 300 metros no más de eso de buen camino ahí está el cartel entra el pesquero el faro así que bueno haremos estos metritos y estaremos llegando y vamos a ver cómo nos va hoy estamos en el mes de junio 2021 día de semana así que vamos a ver qué pasa nos vemos chao chao muy bien, Luis, aquí estamos. en hey, chichis! Un día medio desapacible. Tiene de Rey, en la mañana. Chicos, tamaño, con devolución. Pero bueno, por lo menos le vimos la cara. Bien, bien, bien, bien, bien, perfecto. Y bueno, acá estamos, chichis. Muy lindo pezado, Muy bueno. Muy bien, felicitaciones, Luis. Seguimos, seguimos acá con del pescador Luis, el que más está pescando en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bien Luis, bien, bien, bien. Excelente, maravilloso. 10 barra, 20. Muy bien Chile. otra vez. Epa, epa, ¿dónde va? ¿Dónde va? Hermoso, imagínate, imagínate. Seguimos pescando, chino, es ¿eh? Arriba, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, che, si algo le faltaba a la salida de pesca de hoy, mirá. Mirá, chichis. Mirá. Pesquero el faro. Kilómetro 147. No te lo pierdas. Excelente atención. Y mirá. ¿Te gusta este pescadito? Mirá, espectacular, maravilloso y espero que ustedes también lo puedan disfrutar para el pescador. Chao. 1.500 2.000 2.500 ideal para la pesca de pejerrey, para esta temporada un reel super liviano de muy buena calidad muy buen precio lo puedes abonar 4.800 pesos en efectivo o si no a precio de lista en cuotas sin interés este recito es un reel super versátil lo puedes usar tanto para una variedad liviana para pescar pejerrey, acá tenemos un combito armado para que vean cómo queda súper equilibrado para pescar pejerrey. también tenemos un combito Daiwa Shimano para una pesca variada también para una pesca con de canarina, doradillo es un rig súper versátil, a muy buen precio, a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño, eh, cualquiera de los tamaños que lo encuentran eh, no pueden abonar el mismo valor, no cambia, no cambia la medida digamos. así que puede, puede abarcar, como le decía Javi, distintas pescas y no va a abonar ninguna diferencia eh, que le va a servir igual Nombrando del pescador, tienen la carga del Nylon Musta de regalo. Así que, bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duele de comunicarse. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad que acaba de entrar en el local, como hacemos siempre, alguna novedad hay que mostrar. Bueno, tenemos un juego individual que viene con el vaso de acero inoxidable, Los cuch el cuchillo y el tenedor, el juego de la marca Campomara. Viene 0420, eso es artesanal de muy muy buena calidad, viene con un destapador. Pero lo más lindo de este juego, que viene todo junto, ¿no? En un estuche, es que tenemos la parrilla individual o para dos personas. ¿sí? De excelente calidad, muy muy bien hecha, muy reforzada. Y una tabla para cortar y para poder comer el asado. Todo dentro del mismo juego. Realmente está buenísimo es de muy buena calidad así que bueno no duden esto para un regalo para el día del padre para un cumpleaños algo eso queda realmente quedamos muy muy bien tiene todo juntito en el estuche realmente es un lujo ¿Sí? Ya que estamos con el tema de parrillas, te quería mostrar, bueno, esta por ejemplo es una parrilla clásica, de la marca Spinit, de excelente calidad, plegable, es una parrilla para 6 personas, ¿sí? abrimos, también súper reforzada, excelente excelente calidad, muy muy fuerte, ¿sí? que lo bueno es que viene con su fondo una ¿no? vez es que lo usamos, que se ensucia, la podemos guardar y no nos ensucia el resto de las cosas, ¿no? Muy, muy interesante para llevar para la salida de pesca, de casa, salida al aire libre y esta es otro modelo de parrilla, que aunque vos no lo creas, acá adentro tenemos una parrilla, toda confeccionada en acero inoxidable, ¿sí? que es muy importante y lo bueno es que no tiene ninguna soldadura, con lo cual no se deforma, no se altera, Quédate la que la parrilla ahí, la extendemos.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 pescar pejerreyes grandes? venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 22 67 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano.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 077-172 o al 11-30-56-98-73, visita en Facebook Payo Argentina. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro Laguna Chichis,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 Cubrió una Gaby, acá en la laguna, en la salada grande. Vinimos a poner el carburador del albatro. Acá están las tres embarcaciones nuestras, listas para trabajar. Acá trajimos la, la próxima y esta es la última, ya ploteada. Y bueno, así están las embarcaciones nuestras. Cubrió una Gaby, La 3, la 2 y la 1. Listas para arrancar mañana. la pelea bien bien flaco mira flaco qué hermosa pescada muy lindo muy lindo muy lindo Sanito, taru Parecía taru. Acá estamos en la salada, punteando como me gusta a mí, con los chicos de Mar del Plata. Hermoso peje, ahí viene. Mirá, esto es la salada, chicos, ¿no? Impresionante. la ruta 2 kilómetros 112 carnadas el catu las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey comunicate al 22 41 54 44 49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 Artificial les presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados, con sus modelos Rocket, Assassin, Banana Grande, Banana Mediana, Banana Curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tararira. Para más información comunicate al teléfono 3413 33 96 o visita www.school.com.ar en instagram school.artificiales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 amigos pescadores ya estamos transitando el camino de tierra rumbo a una de las mejores lagunas de la temporada la picasa de santa fe un espejo de los más grandes que hay y además con un pique constante y eh, muchísimos pejerreyes así que prácticamente la pesca asegurada agradecemos este material al equipo del pez gordo piloteado por Alberto Pontoriero quienes se acercaron hasta este espejo y realizarán una pesca espectacular con los servicios del guía García Bersillo, un guía que antes se desempeñaba en la elba y que ahora está en este lugar. Cabe destacar que esta nota fue realizada antes de la cuarentena así que estamos todos esperando que se eh, reabra la pesca y la posibilidad de ir a dar con estos espectaculares pejerreyes y bueno como siempre estuvieron testeando los equipos del pez gordo como no las boyas doble T reconocidas en el mercado que anduvieron muy muy bien pero también además estuvieron testando algunas telescópicas que dieron muy buen resultado como así también una caña eh, enchufable Ahí lo vamos a escuchar más adelante Alberto haciendo un análisis de este equipo. Excelente material entonces y el agradecimiento al equipo del Pejor. A mostrar una caña de la línea Feder de alta gama pero de una calidad excelente como es la Shimano Alivio en este caso vamos a probar la 4 20 metros 20 que es de tres tramos más el cuarto tramo que es el tramo puntero que viene de 5 o de 6 onzas empecemos y perdonen la desprolijidad pero estamos en la cancha de juego donde vamos a probar esta caña Empecemos por el mango o el bat, que es una combinación excelente de lo que es corcho con goma. Portarril de alta calidad, pasahilos de óxido de aluminio siliconado. Primer tramo. Después sigue. El tramo que le sigue, con las mismas características, tiene tres pasahilos más. El segundo, con cuatro pasahilos. Y la combinación del puntero que pueden usar de 4 o de 5 onzas, perdón, de 5 o de 6 onzas, depende la necesidad que tienen. En este caso voy a usar el puntero de 5 onzas, que para la pesca que estamos haciendo en esta laguna es demasiado. O sea, vamos a armar esta caña, la vamos a probar, la tenemos en la cancha de juego, pero ya sabemos de otras pruebas anteriores que es una caña excelente. Recuerden... Que el alivio FEDER 4,20 metros 20, la pueden conseguir en el pez gordo y la pueden comprar con todos los medios de pago vigente, con todas las cuotas que hay hoy vigente y se la enviamos a cualquier punto del país. Recuerden que en el pez gordo realmente, pero realmente ustedes pueden confiar y pueden hacer muy buenos negocios. Nos vemos más adelante. las bolsas, pero dale. No, no. dale.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 y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549 3364 63 59 En Berizo pesca los grandes matubos del río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 559 o en Facebook Oscar Creo.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 lo que al pescador le pueda hacer falta brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas celular de contacto 247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 De la derecha Bajale un poquito el pescado. ¡Lindo! ¡Lindo! Lindo pescado. Muy lindo pescado. Sí, bien clavado. Bien clavado, lindo pescado. Bueno Marcial, qué día inolvidable no hoy, ¿no? Muy lindo día Alberto, muchas ¿Eh? gracias por venir. Bueno, fue improviso, vinimos, eh, te encontramos acá, bueno, no, nos ayudaste con un tracker, nos prestaste un tracker, así que contento, y vos haciendo de guía. Sí, sí, sí, haciendo de guía acá, con dos trackers con guía, laburando todos los días. Bueno, eso es importante. Y bueno, ¿y cómo te fue? Bien, bien, bien, la verdad que muy entretenida la pesca, muy lindo pescado, cantidad, la verdad que muy bien. ¿Cómo lo estuvieron pescando? pescamos todo a flote, con brazolada de 30 a 50 centímetros, eh, gareteando. Bueno, las condiciones medianamente como nos tocó a nosotros, este, nosotros tres este, seguimos, cruzamos la laguna, siguiéndote a vos, porque la primera vez que veníamos no la conocíamos, y de ahí nos largamos el garete, y bueno pescaste más o menos de nosotros, todo gareteando, brazolada de 30 a 50 centímetros, hemos probado brazolada hasta un metro, a ver si agarramos el grande, estuvimos todo el día buscando el gigante. Sabemos que hay, sabemos que hay, pero no lo encontramos. El grande que sacamos nosotros, o los grandes, fueron entre 600 y 700 gramos. Muy buen pescado, muy buen pescado. Este, y después mucho pescado mediano de muy buen porte y pescado gordo, muy peleador. Muy lindo pescado. Bueno, las boyas que usamos nosotros fueron la que arrancó primero en punta fue la trapo. Y anduvo bárbaro, cuando hizo 10 a 1, después se frenó. Después pusimos las clásicas doble T las chupetes, las cometas, que se anduvieron bien en el caso de ustedes, ¿cómo? ¿qué saben? sí, sí, también usamos boya doble T, mediana eh, la verdad que lo tenemos todo bien bueno, una jornada indiscutible de pesca un día fabuloso la verdad, no nos podemos quejar eh, una nueva salida para hombres de pesca así que, amigos pescadores eh, es una nota que vamos a tener para ustedes junto con Marcial y con, también nos, eh, estuvo acá en el campo, nos encontramos con un viejo amigo, como es eh, el Yuyo Gómez, también, y, y que hiciste buena pesca vos también, Yuyo. Eh, Espectacular, sacamos ¿Eh? unos bichos la verdad que hoy sacamos unos bichos Bueno, eso es bueno, eso es bueno, la, la laguna está full, está rindiendo, mira que sábado, nosotros estamos acostumbrados a salir entre semanas y ahí siendo sábado, eh, pescar esa cantidad quiere decir que la laguna está rindiendo. Muy bien, está rindiendo muy bien Alberto, este, la verdad que nosotros estamos saliendo todos los días y todas las lanchas salen con muy buena cantidad o sea, todas las lanchas con guía salen con muy buena cantidad de, de ejemplares como vos viste, hay de mediano a muy buen porte pero los medianos y chicos que hay son, bueno. son buenos, son bien fileteables está bien gordito el pescado, la verdad muy combativo está bárbara la laguna bueno amigos de hombre de pesca al pie de pantalla van a tener... Eh, los teléfonos de los dos guías más importantes que, que están acá en la laguna la picaza como es el de marcial y el del suyo y los pueden contratar a ellos te digo que es una laguna para no perdérsela este eh, pescado hay muchísimo la pesca es bastante sencilla no es complicada y la verdad que es una laguna que amerita mis felicitaciones así que muchachos les agradezco por la invitación y bueno Bueno amigos pescadores, ya sabemos que el pesca está full, en todas las lagunas en el río de la plata está bárbaro. Qué mejor que hacer una excelente pesca y para no fallar y no agarrar pique usar una boya doble Como ya les mostré, la clásica de ABS con ratling, una, una boya que anda muy bien en el río y en la laguna, cuando está planchada es mortal como anda. Con la línea clásica doble T, la 05, 07, la chupete, las cometas, con los colores espectaculares que marcó tendencia en el mercado nacional de boya como es doble T con los colores que bueno, que el pescador eh, tuvo una, un beneficio a eso porque gracias a la combinación de colores que hizo doble T la competencia pudo copiarse y salir con productos de esa calidad. Seguimos con las bigoteras doble T que marcó tendencia también. Toda la línea de boya T la va a poder adquirir en el pegordo gordo en todo el país. Están eh, con muy buen precio, muy, buena, muy buen eh, calibrado que tienen las boyas, por eso pescan bien. Y también van a poder, se puede conseguir la línea completa lo que es boyas y líneas. Este, las clásicas, las tramposas de, de Río de la Plata, este, de dos Boyas más de gotera, tres boyas más de Salió un modelito nuevo para los pescadores en calle con la niñita Bárbara que es una boya más bigotera en ABS para los pescadores en calle, una línea corta pero bien separación, con muy buena separación, perdón, entre boya y boya para que puedan pescar bien.